martes de la quinta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo, no se inquieten ni se acobarden. Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque está llegando el Príncipe del Mundo. No tiene poder sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que el Padre me encargó. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Estamos en víspera de su muerte, Jesús habla de su paz, quiere darle a sus amigos que están angustiados, perturbados por el anuncio de la traición de Judas y de la negación de Pedro, que Jesús acaba de darles a conocer, y les dice no pierdan la paz ni se acobarden. Jesús fue un hombre apacible, un hombre de paz, pero la paz que Jesús ofrece debemos entenderla, no como se habla de paz en el mundo, sino como don y como promesa que abarca todo aquello que Jesús reserva a la fe. El mundo tiene su propia manera de construir la paz y de garantizarla, normalmente con la fuerza de las armas, una paz radicalmente distinta de la paz de Jesús. La paz de Jesús es donde Cristo resucitado es su iglesia, se trata del mayor bien que el hombre puede desear y que Dios puede conceder. Lo obtiene el hombre nuevo, hijo de Dios y hermano de todos, el hombre reconciliado con Dios y con los hombres con toda la creación y hasta consigo mismo. Es la paz infundida con el Espíritu de Jesús resucitado y que incluye por tanto el perdón de los pecados. Jesús nos exhorta a a no dejarse turbar y a no acobardarse. Dice, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. El discípulo de Cristo permanece expuesto siempre al conflicto con el mundo. Pero a pesar de todas las persecuciones, siempre existe la posibilidad de que la promesa de paz de Jesús se realice aún en medio de todos los asaltos y peligros. La paz que Jesús promete a los suyos deriva de la unión íntima que Él tiene con el Padre. Él ama al Padre, cumple lo que le ha encargado y ahora vuelve al Padre, como volverá a los suyos. Son palabras de consuelo para reconfortarles. Pero a la vez sus palabras misteriosas anuncian la muerte. Jesús está presente en la comunidad por medio de su Espíritu y de su Palabra y está también junto al Padre. Jesús, en su ser de Hijo, vive en una dependencia absoluta respecto al Padre. Toda la revelación de Jesús ha sido glorificar a Dios y darle a conocer como Padre. Él ha vivido siempre vuelto hacia el Padre, que es la razón de su existencia y su misión, la manifestó en una obediencia fiel, en una estrecha intimidad. Jesús prevé su muerte. En la pasión de Jesús tiene lugar el destronamiento de Satanás como príncipe de este mundo. Pero es necesario que el mundo sepa, dice Jesús, que yo amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Esta es la fuente interior de la paz de Jesús. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy las recordamos cada día en la misa antes de comulgar. Cuando decimos, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. También ahora necesitamos esta paz, porque puede haber tormentas y desasosiegos, más o menos graves en nuestra vida personal o comunitaria, como la de los apóstoles contemporáneos de Jesús. Esto nos da serenidad de que Jesús está presente en nuestra vida. Esta presencia siempre activa del resucitado en nuestra vida, la experimentamos de un modo privilegiado en la comunión, pero también en los demás momentos de nuestra jornada. No estoy con ustedes, dice Jesús, todos los días. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La presencia del Señor es misteriosa y solo se entiende a partir de su huida al Padre y de su existencia pascual de resucitado. Me voy, dice Él, y vuelvo a su lado. A veces podemos experimentar más la ausencia de Cristo que su presencia. Puede haber eclipses que nos dejan desconcertados y llenos de temor y cobardía. Así en la última cena se cernía la hora del príncipe de este mundo Que llevaría a Cristo a la muerte Pero la muerte no es la última palabra Si estamos celebrando bien la cincuentena pascual Deberíamos haber crecido ya normalmente en la paz que nos comunica el resucitado Venciendo toda turbación y miedo Que el Señor los bendiga